Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 14 de marzo al domingo 20 de marzo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con la lectura. Como sabes, empieza con las cartas de la Virtue de la Virgen María. Primeramente quiero felicitar a Lulú que está haciendo una labor extraordinaria para que crezca el número de suscriptores en el canal de más Bienestar Holístico. Y, pues, francamente, lleva la delantera para las demás personas que estén participando. Pues, échenle ganas, porque Lulu les va ganando por bastante. Muy bien. Pues ya nada más queda prácticamente... Este, dos semanas para que termine el concurso y pues esperemos que más gente participe y te atraiga más suscriptores creo que eran 11 las mujeres que querían llevarse el set de cartas pero pues tienen que hacer algo para poder llevárselo y si esto sigue como sigue pues Lulu vas a ser la ganadora pero pues todavía no sabemos qué es lo que va a pasar y en dado caso de que viera de que pues no hay participación de las demás, pues nada más habrá una ganadora y un set un mazo de cartas a regalar. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas de esta semana. También utilizo las cartas de la sanación con los ángeles de Torin Virtue. A ver si ahora sí logro hacer el video un poco más corto. Luego me quedo ahí hablando un poquito más de lo que quería. Y por más grande que se vuelva el archivo, más tiempo tarda en editarse. Muy bien. Empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana. Honesty, honestidad. Seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. Recuerda, podemos ser honestos de una manera amable. Y dice: I'm in touch with my true feelings regarding the situation. Estoy en contacto con mis verdaderos emociones, mis, verdad, mis verdaderos sentimientos en relación a esta situación. Muy bien. Para el día lunes y martes, la carta dice: Verdad divina. Bueno, mire, que tal la honestidad y la verdad divina. Y dice: Arcángel Gabriel, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón. Escucha con tu corazón. ¿Okay? Entonces, bueno, este tema ya lo he tocado varias veces. Este, sobre todo, bueno, lo vemos con la humanidad en general, donde que nos enfoquemos. Este, pero bueno, ahorita la guerra de Ucrania-Rusia, o una discusión de pareja, o lo que fuera, pues siempre es el no, pues yo tengo la razón, ¿no? De hecho, es una dinámica que a mí me tiene sumamente cansado de mis padres. Que, este pues mal aprendieron eso de que tienes la razón no y puede ser desde qué sé yo que se ponen a discutir sobre una película y entonces bueno es un mal aprendizaje es una competencia eso y es ego al 100% entonces bueno la verdad aquí hay un dicho que dice que la verdad por su propio peso cae y bueno así normalmente es la verdad divina que a través del tiempo pues se revela la verdad, punto, ¿no?, sin que haya diferentes versiones de la verdad, entonces, bueno, ese es para el lunes y el martes, el miércoles y el jueves, la carta dice lo siguiente, disolver obstáculos, que bueno, yo creo que es muy necesario, yo he sentido a marzo un poquito muy parecido a enero, un poquito como que dificilón, entonces vamos a ver qué es lo que dice la carta. Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. ¿Okay? Y para el viernes, sábado y domingo la carta dice dinero. Que bueno, todo el mundo nos cae súper bien esto.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 El ser honestos con nosotros mismos y con los demás de una manera amable, es importante, es desde el corazón. Cada quien de nosotros sabe realmente cuál es esa parte honesta, transparente, este, sin engaños y eh, que proviene realmente del corazón. ¿no? Y eh, bueno, yo entiendo de que se va a dar una situación donde la verdad divina va a ser revelada. O sea, como decía el dicho en México de que las cosas por su propio peso caen entonces bueno saldrá algo a la luz y esto nos va a ayudar a disolver obstáculos y bueno pues el dinero siempre es bienvenido ¿no? muy bien y por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo la carta dice oración respondida bueno, parece que estaba muy de acuerdo con la, de la disolución de los obstáculos y el abrirnos caminos de parte de Rafael. Y bueno, en esta ocasión me llama la atención que son los arcángeles clásicos Gabriel, Rafael y Ariel. Entonces, bueno, que, que, este, creo que va a empezar a fluir un poquito mejor esta semana que viene, porque si sí, la sentía la energía muy estancada y algo baja y este de hecho de mi parte también entonces bueno nuevamente muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo y pues trata de hacer una mejor presión de ti cada día es una oportunidad nueva y te mando un abrazo de luz y pues ahí sigue la competencia por las cartas esperemos que Llegamos a ser un número mayor de suscriptores. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namaste.